el módulo de máquina de inducción, hablemos de los controladores vectoriales de la máquina de inducción. Comencemos. Entonces, el primer controlador vectorial es el control por campo orientado. Quizás él fue el precursor de los sistemas por control vectorial. Y utilizaba o aplicaba la teoría de autovalores y autovectores a la matriz de inductancia obtenida del modelo de la máquina de inducción en vectores espaciales para encontrar una transformación de dos variables genéricas, que trataban de representar la máquina de inducción bajo un sistema de coordenadas parecido al de la máquina de corriente continua. Utilizando la transformación que refiere las variables del rotor al estator y escogiendo los coeficientes adecuados para anular la dependencia de la derivada de las corrientes del estator en la ecuación del rotor, se obtiene la transformación de vectores espaciales, que vemos en la lámina donde se define una corriente de magnetización que tiene su símil en la corriente de campo en la máquina de corriente continua que es una proporción entre la corriente del estator y la corriente del rotor referida al estator ponderada por, la, por el cociente entre la inductancia del rotor y la inductancia estator rotor esto me permitía representar o simplificar el modelo de la máquina al conjunto de cuatro ecuaciones que tenemos a continuación. Dos para el estator de tensiones y dos para el rotor. Generalmente en este esquema de control se utilizaba control por modulación delta de corriente, para el caso del inversor, es decir que se controlaba directamente la corriente de magnetización y la corriente desdirecto. Eso quiere decir que nos quedamos únicamente con dos ecuaciones de la máquina, donde la diferencia de pares producto de las dos corrientes. Es decir, se lograba representar la máquina de inducción con un símil a la máquina de corriente continua, donde la corriente de magnetización era la corriente de campo y la corriente de cuadratura correspondería a la corriente de armadura de la máquina de inducción. Continua. Es decir, que el par se obtenía como el producto de las dos corrientes. Eso lo podemos ver en la lámina a continuación, donde el par eléctrico se obtenía por una inductancia por el producto de dos corrientes, la de eje cuadratura, que representaría la armadura en la máquina continua, y la de magnetización, que representaría el campo de la máquina de corriente continua. El problema de esta transformación es que la transformación depende de los parámetros y los parámetros varían con la operación, sobre todo las resistencias, que varían con el calor. Entonces el modelo del campo orientado, el par eléctrico, depende del producto de la corriente de magnetización y de la componente de cuadratura corriente del estator. Las, las, los sistemas de control por campo orientado se fundamentan en la posibilidad de ajustar los valores de estas dos variables. Las corrientes de magnetización se controla mediante el ajuste de la componente de eje directo de la corriente del estator y el régimen permanente. Esas dos corrientes valen lo mismo. En estos controladores se utiliza un estimador de estado que permite determinar el valor de las variables no medibles de la máquina de inducción en cada instante de tiempo, a partir de la medición directa de las tensiones y corrientes de las bobinas del estator y la velocidad del rotor. El problema, como ya lo dijimos, es que los parámetros tienden a cambiar con el grado de saturación, las inductancias, y con la temperatura, las resistencias. Entonces aquí vemos el, el esquema de control, control por modulación delta de corriente, donde tengo la diferencia de velocidad, con la diferencia de velocidad se determina la corriente de cuadratura de referencia, y con la misma velocidad y la característica corriente-velocidad para establecer el flujo, se determina la corriente de magnetización de referencia, que no es más que la corriente de eje directo. Esa corriente se antitransforma, es decir, se rota y se obtiene la corriente ya y b de referencia a través de la transformación de Clark. El problema es que requiere medir el par o estimar el par y la corriente de magnetización, pues no es una corriente real. Y esos dos parámetros dependen, o esas dos variables, mejor dicho, dependen de los parámetros del circuito, que varían con la operación. Eso hace que este controlador no sea muy atractivo, porque requiere un estimado paramétrico en línea para poder trabajar. Entonces aquí tenemos cómo se calcula la corriente de magnetización en función de la velocidad y de la potencia de la máquina. Y eso establece la característica de debilitación del campo, de la IM, que es la referencia DID. Entonces, los problemas del control por campo orientado, el principal problema es de estimar las variables internas de la máquina, es la variabilidad de los parámetros con la temperatura, la frecuencia y la saturación. En particular, el estimador de campo orientado es muy sensible a la variación de la constante de tiempo del rotor, debido a que... Influye directamente en la estimación de magnitud y dirección instantánea del vector espacial de corriente de magnetización. La constante de tiempo del rotor no es más que la inductancia del rotor sobre la resistencia del rotor. Resistencia que varía con la temperatura. Ya habíamos comentado en los módulos pasados que la temperatura del rotor es la más difícil de extraer. Porque el calor es más difícil de extraer. Porque tengo que calentar el rotor. Calienta el entrehierro, el entrehierro al entre estator, el estator a la carcasa y la carcasa al ambiente. Eso hace que las temperaturas en el rotor sean relativamente elevadas y que la variación de la resistencia con la operación sea notoria. Entonces los errores en la estimación de la verdadera posición angular de la corriente de magnetización producen errores en la transformación, por tanto, una pérdida del performance del sistema de control que tenemos involucrado. Entonces para solventar este problema es necesario la utilización de algoritmos de estimación paramétrica que deben ser en tiempo real, que permitan ajustar los parámetros del estimador de la máquina para así poder estimar tanto la corriente de magnetización como el par eléctrico. Entonces aquí tenemos una aplicación de una máquina con control directo de par, bien sintoni eh, por control de campo orientado, bien sintonizado, sin variación de los parámetros. Vemos que la velocidad de la máquina y la referencia son iguales, ¿Cómo varía el par? Se mantiene par constante, el mismo esquema de arranque. ¿Y cómo varía la tensión en la barra de corriente continua del inversor? Ante los distintos puntos de operación, ¿cómo es la salida de corriente en la máquina? Y un zoom de esa corriente que vemos que es netamente sinusoidal. Eso nos lleva al esquema de control vectorial más utilizado en la práctica que es el control directo de par DTC o control de flujo fue introducido por Takahashi alrededor de los años 80 1980 donde se denominaba control directo de par o flujo o direct set control el cual suministraba una consigna de disparo para las componentes del inversor de un inversor en tensión, un BSI esta técnica permite obtener una característica dinámica del accionamiento comparable con otros accionamientos de control vectorial, pero sin la dependencia de los parámetros que tienen los otros controles vectoriales. Recientemente este esquema de control ha sido introducido comercialmente en diferentes convertidores de distintas industrias, despertando un alto interés a nivel industrial, sobre todo en el control de ascensores, montacargas y escaleras eléctricas, grúas. Es donde más se utiliza, pues un control que permite, valga la redundancia, control de velocidad desde cero, par, desde cero velocidad hasta velocidad nominal con cualquier consigna de par. Entonces, este esquema, como su nombre lo indica, se basa en el control del par eléctrico de la máquina y del flujo del estator, a través de la selección de un vector espacial de tensión más apropiado de una tabla para seguir las referencias de una señal. Recordemos que un inversor BSI tiene solo 7 posibles salidas o 7 vectores espaciales posibles. Entonces, este control a través de comparadores de histéresis permiten elegir de una tabla prediseñada la mejor tensión o la mejor conectividad del puente que permita obtener una referencia de par determinada. Entonces la información de disparo de las componentes de inversor de cada, de cada vector espacial de tensión está contenida en la tabla de control. Entonces una de las contribuciones más grandes de este sistema es que el par eléctrico se puede calcular a partir de variables medibles. A partir de la corriente del estator, que es una variable medible, y a través del flujo, que si bien no es una variable medible directamente, se puede calcular a partir de variables medibles como son la tensión del estator y la corriente del estator que también lo necesito para el cálculo de par el único parámetro que tiene dependencia este estimador es de la resistencia del estator que es la que menos varía porque el sistema de refrigeración del estator es más óptimo que el del rotor y siempre puedo determinar a través del inversor y una prueba de resistencia, ¿cuánto es su valor? Puesto que tengo acceso directo al estator a través de la alimentación. Recordemos que el inversor al final es una fuente de continuo. Si coloco tensión y mido corriente, puedo determinar la resistencia utilizando simplemente la ley de O. Entonces, el vector espacial, la definición, ya lo hemos visto en el, en el capítulo de, de vectores espaciales, la podemos refrescar. Raíz de 2 tercios para hacer la hermitiana en potencia de 1, E a la J 2 pi tercio, E a la J 4 pi tercio de la variable A, la variable B y la variable C traspuesta. Puede ser línea a línea o línea neutro Es independiente. Entonces el único parámetro del modelo de la máquina de inducción involucrado en la estimación de par eléctrico instantáneo es la resistencia del estatus. Esto lo hace más versátil que el controlador por campo orientado. El error introducido por la estimación o la variación de este parámetro con la temperatura es despreciable y puede ser reducido utilizando métodos de estimación paramétrica en tiempo real. El puente inversor trifásico genera 8 diferentes salidas de tensión, las cuales 7 son diferentes, dependiendo de la tensión de la barra de corriente continua y la conectividad de los 6 componentes que conforman el inversor. Entonces se puede calcular el vector espacial de tensión de la alimentación de la máquina en función del vector de conectividad SW y la tensión de la barra de corriente continua. Entonces no necesito medir la tensión de esta tabla. Puedo calcular directamente de la tensión de la barra de corriente continua, que es medible es una sola tensión, y del vector de conectividad que es dado por la tabla. Es decir, conozco la tensión de la alimentación del estado. Entonces, el esquema de control es bastante simple. Se tiene la tensión de alimentación de la barra de corriente continua, la corriente adquirida, el vector de conectividad del paso anterior, con eso se calcula el vector espacial, se puede calcular el flujo, con el flujo se calcula su magnitud y su posición angular, y se calcula el par eléctrico. A partir de esos dos parámetros se va a un comparador de histéresis de dos niveles para el flujo y a un comparador de histéresis de tres niveles para el par, de tal forma de definir en una tabla de disparo, dependiendo la zona de trabajo del flujo que puede estar en cualquiera de los exceptantes que forman el hexágono de conectividad del puente, se puede determinar la nueva vector de conectividad del puente. Entonces, básicamente, el controlado posee dos salidas digitales de acuerdo al valor del error de la magnitud del enlace de flujo. Fíjense que si el error es positivo, la salida es 1, y si el error es negativo, es 0. Entonces, origina que el vector espacial de flujo tenga una magnitud constante, eso origina un vector circular, es decir, un flujo sinusoidal. ¿Cómo puedo controlar la trayectoria? Muy fácil, tengo los 6 o 7 vectores de posición. Dado el flujo en una posición, yo puedo estimar cuál es el mejor vector para seguir una trayectoria circular a lo largo del de control. Como tengo la medición de corriente, y el par no es más que el producto vectorial entre el flujo y la corriente es decir depende del ángulo entre los dos si puedo controlar hacia qué sentido se genera el flujo puedo ampliar o reducir este ángulo de tal manera de poder controlar el par ese es el secreto del controlador DTC entonces el controlador de histéresis tiene tres niveles como ya lo habíamos mencionado para error positivo Error negativo y cuando el error se encuentra dentro de la banda. Eso origina tres posibles respuestas. En las cuales cuando estoy en la banda simplemente mantengo el estado anterior. La zona de trabajo va a depender del sectante donde se encuentre el flujo. Por eso se divide el espacio vectorial en seis zonas. Que están acotadas entre los límites de la expresión que vemos aquí en la lámina, que son zonas de 60 grados específicamente, y son las zonas aledañas a cada vector espacial de salida del inversor. Entonces, manteniendo las magnitudes constantes, se puede controlar el proceso de la máquina de inducción. Aquí tenemos la tabla de disparo propuesta por Takahashi, está para cada una de las seis zonas que se definen de trabajo que son las zonas aledañas a cada uno de los seis vectores espaciales diferentes en magnitud y dado la salida de los dos controladores tanto el de flux como el de estrés fíjense que cuando el controlador de par su salida es cero, es decir, el encuentro entre la banda el vector de salida es el 7 o el 0, que corresponde a los estados de cero tensión. De resto se escoge el mejor vector que permita mantener el enlace de flujo tanto en magnitud y dependiendo del error de par, si me interesa crecer el par, amplío el ángulo, es decir, giro el vector espacial de flujo en sentido contrario al de corriente para incrementar el ángulo o decrezco el ángulo para bajar el flujo. De esta manera se hace el control directo de par. Entonces, la respuesta de la máquina ante los accionamientos de máquina de inducción que utilizan control de directo de par son comparables a los obtenidos con otros esquemas. La estimación del enlace de flujo del estator y del par instantáneo solo depende de la resistencia del estator, a diferencia de otros esquemas como el de campo orientado que es más sensible a las variaciones de parámetros. Entre estos parámetros encontramos, que varían notoriamente durante la operación, la inductancia del estator rotor, la mutua estator rotor, la constante de tiempo del rotor. Estos parámetros son fuertemente afectados durante la operación del convertidor electromecánico por las variaciones del grado de saturación magnética y de la temperatura. El efecto por variaciones de temperatura en la resistencia del estator es despreciable y puede ser corregido en línea mediante estimación paramétrica. Nuevamente, el inversor tiene una salida en tensión constante. Simplemente se puede tomar un cierto periodo para aplicar tensión constante, medir la corriente y calcular la resistencia a través de la ley de ohm directamente una vez que se estabilice la corriente en régimen permanente. El control por DTC no utiliza realimentación en corriente, y esa es una de sus principales posibilidades, en lo cual se requiere controlar la medir la corriente para evitar que la máquina se sobrecargue. No utiliza el esquema tradicional de control por ancho de pulso, es decir, la frecuencia de operación del inversor va a depender de, la, de los dos comparadores de histéresis. Los controladores por histéresis de enlace de flujo, el estator y de par, generan un rizado en estas dos variables. La frecuencia de conmutación del inversor no es constante y depende de la banda de histéresis del controlador de par eléctrico de flujo generalmente para hacer que el inversor conmute a frecuencia constante lo que se hace es que se toman las decisiones en pasos constantes es decir se fija el algoritmo de control para que tome decisiones cada cierto tiempo eso obliga a que todos los cambios se realicen en la conectividad del puente en, en con ese lazo de tiempo por tanto el inversor se puede trabajar a frecuencia constante entonces aquí tenemos una aplicación del control de TC para un control de máquina donde si se hace una rampa de aceleración, una rampa de frenado, se mantiene velocidad constante con cambio de par e inclusive se suministra par a cero velocidad. Entonces vemos cómo cambia el par a medida de que la máquina va acelerando, mantiene puntos de operación e inclusive pares negativos una vez que se establezca en la máquina, la variación de la tensión en la barra de corriente continua, la salida de tensión y la salida de corriente en una ampliación. Tenemos toda la salida a lo largo de todo el rango, como va variando la corriente, y aquí tenemos una ampliación en régimen permanente, tanto de la corriente como de la tensión, que básicamente es la salida de un inversor conmutado. Entonces con esto damos por concluido este tema y el módulo de máquina de inducción. Vimos los dos controladores vectoriales que se utilizan a lo largo de la industria. El control por campo orientado y el DTC, siendo el DTC el más utilizado actualmente por su baja dependencia con los parámetros y me permite obtener altos pares inclusive a cero velocidad. Entonces es el más versátil, es el más utilizado. Recuerden que no tiene alimentación en corriente, por tanto debe ser programada las consignas de corriente para cambiar la estrategia de control muchas gracias por su atención y espero que el módulo le sea de su beneficio gracias